Bueno, le damos una bienvenida a Antonella Sudasassi, la directora del Despertar de las Hormigas y, más recientemente, Verdad de un Cuerpo que Arde, quien nos acompaña hoy para conversar un poco y contarnos un poco más de cómo fue el proceso de creación del Despertar de las Hormigas y también en general de los proyectos que está trabajando actualmente. Hola, soy Antonella Sudasasi Fernis, directora, guionista y productora. Estudié en la Universidad de Costa Rica Comunicación y me especialicé en producción audiovisual. Soy directora de cine. Mi primera película se llama El despertar de las hormigas, que estrené ya en, el, en, Berlín, en la Berlinale en el 2019, hace ya ratillo, y ahora estoy en la postproducción de una película que se llama Memorias de un cuerpo que arde, que es una película que mezcla eh, elementos de la ficción y el documental, y busca hablar sobre lo que fue para nuestras abuelas crecer, digamos, en Costa Rica, cómo se fueron descubriendo como mujeres y cómo fueron descubriendo su propia sexualidad. Esta película la, la produjimos con Substance Films, mi productora, con la que trabajo actualmente. Eh, en El despertar de las hormigas se trata como una triple encrucijada, triple expectativa que se le pone a las mujeres hoy en día de ser madre, de ser cuidadora, de ser proveedora, e inclusive en el caso del personaje de Isa, de ser además amante. ¿verdad? Eh, en este caso, ¿cómo considera usted que esta expectativa ha variado durante el tiempo, considera que todavía está presente para las generaciones más jóvenes, o más bien es un tema que yo diría que ya con el paso del tiempo ha ido cambiando y ha ido digamos mejorando con respecto a los derechos y las oportunidades que reciben las mujeres jóvenes hoy en día. A ver, yo creo que siempre va mutando, ¿verdad? Las exigencias eh, o expectativas que se tienen según el rol que se ejerce en la sociedad. En el caso de la película, por ejemplo, yo sí quería hablar mucho sobre las expectativas que se, que se autoasumen inclusive, ni siquiera es que la, la sociedad necesariamente te está presionando para que hagas todas esas cosas, sino que nada más se autoasumen porque tuviste una crianza específica y, y vas moldeándote a ser de cierta forma, ¿no? A cumplir con ciertas expectativas, con el rol que, que te toca cumplir dentro de tu familia, dentro de tu tu círculo donde vivís, etcétera. Creo que sí, o sea, sinceramente siento que siguen habiendo muchísimas expectativas, ¿sabes? A, a las mujeres casi siempre se les exige pues eso, ser las cuidadoras, ¿verdad? Eh, se les sigue sobrecargando a las mujeres el rol de cuidadora de, de sus hijos y las expectativas de poder hacerlo todo, ¿verdad? De ser una profesional exitosa, de ser una madre exitosa, de estar ahí para los demás siempre, ¿verdad? Creo que todavía en diferente medida, por supuesto, ¿verdad? No puedes compararlo con las expectativas que tenían nuestras abuelas a, a raíz de esta película que estoy trabajando. No es lo mismo, ha, ha ido evolucionando, pero sigue siempre habiendo verdad, un nivel de exigencia muy alto a las mujeres de ser casi que perfectas, ¿no? Y cumplir en todo y dar todo era, siempre al 100%. Y bueno, y obviamente sigue habiendo muchísimo machismo, entonces desgraciadamente verdad las exigencias a las mujeres, incluso en lo laboral, en lo profesional, siguen siendo muy altas en comparación, ¿verdad? Eh, y en lo, y en, lo, en lo doméstico también, en lo doméstico también es, existe esta exigencia de ser la supermamá, entonces pueden variar, pueden ir cambiando, pueden ir mutando pero no dejan de existir. Conectando con esto y también haciendo mención de Memorias de un Cuerpo que arde, ¿verdad? Me parece que otro tema que tal vez está presente en sus dos largos es el tema de la sexualidad y de los derechos sexuales de la mujer. Este, como este ciclo trata sobre los derechos de la mujer, de se llama todos los derechos, todas las mujeres, ¿verdad? A mí me interesaba saber, digamos, cuál es su perspectiva con respecto a la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer dentro de lo que es la realización de una vida plena porque siento que es un tema que, aunque no es el principal, es un tema que está muy presente, tanto el personaje de Isa, cuando decide que ella no quiere tener más hijos, a como lo que menciona de memoria de Un Cuerpo Que Arde, que es sobre este como segundo despertar de las señoras, digamos, ya a sus 70 años o más. Sí, claro. Eh, bueno, yo, de hecho, el proyecto, o sea, el, digamos, el despertar de las hormigas y tanto memorias, eh, tuve como esta intención de conversar sobre la sexualidad femenina. O sea, esa fue como la semillita que hizo que los proyectos crecieran, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo cuando me crié, digo yo, no, o sea, la, la educación sexual era prácticamente inexistente. O sea, yo sé que ahora se habla muchísimo más, pero ¿hasta qué punto? Porque muchas veces está superviciado, ¿no? El, el acceso a la información sobre sexualidad. Entonces, bueno, yo quería de alguna u otra forma responder muchas de las preguntas o inquietudes que yo tuve cuando fui cuando fui creciendo y además generar una especie de diálogo en torno a estos temas verdad que siguen siendo tabú o sea por más que uno no eh, no crea verdad y haya tanta liberación sexual y, y se esté replanteando tantas cosas verdad actualmente todavía sigue habiendo muchísimo tabú para hablar de sexualidad entonces sí de Definitivamente, eh, los derechos sexuales de cualquier persona son parte fundamental de los derechos como ser humano. Eh, en el caso de las mujeres, la sexualidad, el apropiarse de su propia sexualidad, de su cuerpo, de tomar decisiones sobre él, pues resulta fundamental para vivir una vida plena, sin duda alguna. Y tal vez me gustaría pasar una pregunta un poco más personal, un toque más general, tal vez no tanto metiéndonos como en su obra. Este, y es que estamos como en un momento en el que el arte creado por mujeres es pivotal, digamos, para los movimientos culturales y pues usted que ya tiene una trayectoria más larga en esto, ya pues producido sus largometrajes y demás, me gustaría saber tal vez cuáles serían como esos aprendizajes que ha tenido o como esos tips que usted diría, esto todo el mundo lo tiene que saber, especialmente como dirigido a otras mujeres que quieran seguir el camino que está siguiendo actualmente de ser directora de cine y de trabajar en el mundo del audiovisual. Uy, qué difícil. Eh, no sé, sinceramente, ¿sabes? O sea, yo creo que y obviamente estamos ante un cambio cultural importante, ¿verdad? Creo que el rol de la mujer, el papel de la mujer, inclusive, o sea, en general, los roles ¿verdad? asignados como por nacimiento, o por sexo, ya pues sí, se han, se han ¿cómo se llama?, eh, cuestionado mucho y se han replanteado bastante, entonces en ese sentido el crear arte obviamente es fundamental para el hacer arte, ¿verdad?, es fundamental para ayudar a ese cuestionamiento y de alguna u otra forma yo me animé a dirigir películas porque había visto otras mujeres haciéndolo entonces, cercanas, ¿no? O sea, personas que tal vez no sentía que vivían extremadamente lejos y que tenían otra realidad y que vivían en otro mundo, sino personas que de alguna u otra forma yo podía encontrar más cercanas a, a mi realidad. Entonces, el tener esos referentes para mí fue fundamental en mi decisión de yo si sí puedo lograr hacer películas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas vamos abriendo camino. O sea, decir, las que estuvieron antes que, que yo en esto verdad, fueron abriendo camino para que yo me atreviera a hacerlo. Y sé que eso va a dar coraje y valentía a otras personas que vienen detrás. Eh, creo que eso del arte es una herramienta para cuestionar, para, para crear diálogos, para tener una mirada crítica ante la realidad que vivimos. Para mí, o sea, yo parto que el arte para mí es eso, ¿no? El buscar respuestas, el, el crear eh, conversación, el profundizar en temas que me son interesantes a mí. Eh, entonces, si tuviera que decir algo, pues confiar en ese instinto creador, digamos, de alguna u otra forma. O sea, creer en que sos capaz de lograr crear Arte, eh, lograr crear un diálogo a través del arte que haces y, y tener el valor, porque se requiere muchísimo valor, la persistencia, la perseverancia, ¿no? Para embarcar, digamos, los proyectos artísticos que quieras hacer. Tal vez, hablando un poco de, de lo que ha sido como sus dos largometrajes, para usted, ¿cuál ha sido como la principal diferencia entre el trabajo tal vez más... Eh, de ficción pura, como de un cinema de autor, en el caso del Despertar de las Hormigas, ¿verdad?, narrando como una historia, para ti completamente ficcional, y el salto después a trabajar como con este mix entre lo que es la ficción y el documental. ¿Cómo ha sido, digamos, la experiencia para usted como, como directora? Ha sido un reto inmenso, o sea, realmente ha sido, digamos, me ha sacado de mi zona de confort, sin duda alguna, y no porque yo tenga, verdad, un bagaje enorme en ficción, pero siento que digamos la ficción te permite imaginar y crearlo todo de cero en cambio desde el documental partís de una realidad y cómo sos consecuente, congruente con las historias que estás que te están contando, ¿no? Y cómo respetar la esencia de esa verdad de estas protagonistas con las que estás trabajando a la vez que estás planteando un universo para representar esa verdad que parte de una mentira, ¿no? que es la ficción. Entonces ese juego entre realidad, entre verdad y, y ficción, o entre realidad y esta nueva realidad creada a partir de la ficción, pues ha sido un universo bastante complejo en el que sí he tenido mis procesos de de verdad, de dudar, de cuestionarme lo que estoy planteando, etcétera. Es una apuesta y yo no, todavía no sé si va a funcionar. Yo espero que sí. O sea, yo espero te, llegar a tener una película que la gente le conmueva, le emocione, que pueda sentir empatía con las historias reales de estas protagonistas y a la vez entretengan viendo esta película. Entonces eh, sí, ha sido un reto inmenso, inmenso, inmenso que, que, que me ha desbalanceado un poco como creadora. Pero yo creo que lo interesante de crear es eso, que nunca estás en un territorio seguro, ¿no? Siempre estás probando, estás imaginando, estás planteando, replanteando. Y, bueno, eso es lo rico un poco del proceso creativo. Claro, me imagino. Y, y entonces, bueno, entonces si ¿sí le parece ya podemos ir viendo como el cierre. Primero que nada, quisiera darle muchísimas las gracias por haber sacado este, el tiempo para estar aquí con nosotros para esta entrevista. Esto pronto esperemos que esté ya disponible para todo el mundo que lo vea y bueno no sé si usted quisiera tal vez dar algunas palabras finales ¿no hay algún otro proyecto en el que trabajando que le gustaría así como contarnos un poco pero sí, si quieres, como ya para el cierre, le doy aquí como el micrófono para que usted nos pues, despida, sí. Bueno, Dino, un poco las preguntas que me hiciste me quedaron ahí como dando vueltas y yo creo que tiene que ver con, con la película El despertar de las hormigas, ¿verdad? Que en algún momento yo empecé esa película ya desde el 2014, ¿verdad? Y la realidad que vivimos hace 10 años, que ya parece mentira, pero son casi 10 años desde que empecé a escribir esa película, pues obviamente las cosas cambian. Y es hermoso ver esa transformación social que hay alrededor de, de ciertos temas, especialmente el replanteamiento de los roles, verdad, eh, dados por sexo al nacer, eh, o las expectativas que se esperan, verdad, de las personas cuando cuando nacen. Pero creo que queda mucho camino por recorrer. O sea, no podemos parar de cuestionar, digamos, no podemos decir, ah, bueno, ya ahora todo es diferente y ya ya todo está mejor. Mentira, porque siguen habiendo, verdad, eh, muchos retos para lograr bueno, una equidad, este, un mundo un poquito más equitativo, un poquito más donde se reconozcan todos los derechos. Así como dice este ciclo de cine, ¿verdad? Donde se le reconozcan todos los derechos a, a todas las mujeres o a todas las personas en general, ¿no? Entonces, pues qué lindo tener estas iniciativas de diálogo, estas iniciativas donde el arte eh, hace preguntas, genera conversación al, alrededor de ciertos temas. Y pues gracias por incluir el despertar de las hormigas. Bueno, para toda la gente que nos está viendo, nada más recordarles que el despertar de las hormigas está disponible en este momento, completamente gratis en UCRQ.tv para que aprovechen y se den la vuelta y la vean. Y a Antonella a Nuevo, muchísimas gracias este, por darnos un ratito de tiempo y sí, listo, estamos. Muchas gracias. Gracias a vos, que estés súper bien. Gracias.